Hola, ¿qué tal? Soy Norma Violeta Ponce Calva y pues tuve el gusto y el orgullo de haber participado en la tercera jornada de los Juegos Artísticos Deportivos del Magisterio y agradezco mucho al sindicato que nos haya permitido esta oportunidad de poder nosotros demostrar eh, en otra forma lo que podemos hacer, lo que podemos dar a la gente también pues mi experiencia en, en esta participación de canto autóctono individual fue muy buena fue muy buena porque se creó un grupo muy compacto y que realmente nosotros pudimos disfrutar del compañerismo que tuvimos ahí entre todos ¿Qué le hace falta al canto autóctono pues yo creo que más participación más entusiasmo de la gente y que pues todos aprecien la lengua nacional. No tengo la fortuna de ser del medio indigenista, tampoco tengo la fortuna de ser bilingüe, pero lo hago con mucho gusto y sale desde el centro de mi corazón, de verdad. Es algo que nosotros tendríamos que estar orgullosos de las lenguas nacionales de nuestro México. Fue prácticamente un reto. En realidad, alguien me comentaba que si me gustaba cantar, yo dije, sí, sí me gusta, pero pues no soy profesional en esta situación. Eh, empezó prácticamente así como, como un reto para mí. Sé que la lengua nacional náhuatl es mucho, muy difícil de, de dominarla, pero me atreví porque pues mi madre está en el Conservatorio de, de Música aquí en guauchinango y... este y ella fue la que me facilitó la letra de la canción, entonces ya dentro del conservatorio estuvo también el, el maestro Ernesto Rebollo, que también le agradezco mucho el apoyo que me dio, y, este, y la participación igual de, de nuestro arreglista, eh, Francisco Castillo Cáceres, que es un chico también muy entusiasta y que le encanta la música y pues nace ese, ese interés así nada más, en express, no fue algo pues pensado realmente, pero ya estando dentro, se hace uno el propósito por hacerlo mejor, y pues me dio mucho gusto haber representado al Estado de Puebla, y haber tenido el, la medalla de plata, después de muchos años, en Puebla se obtiene por lo menos una medalla de plata, orgullosamente poblana. Claro que sí, por supuesto, ya se tiene la experiencia, nunca había estado en un evento nacional y pues ya habiendo pasado todas estas facetas y habiendo teniendo esa, esa oportunidad de haber pasado al nacional, se ve como, como los participantes de cada uno de los estados, de los 23 estados para ser más exacta, son gente muy preparada, gente de muy buen nivel y que fueron a, a, a dar lo mejor de sí y pues ojalá que este evento en lugar de ser un concurso fuese una demostración porque cada uno de mis compañeros de cada estado pues dio lo mejor de sí y afortunadamente fueron unas muy muy buenas presentaciones para todos mis compañeros.